Hola amigos del canal eh, Hoy voy a analizar de nuevo este juego Porque mmm, me quedé a media Sabía que tenía que tener algo más Y la valoración que le hice Pues la verdad que no me gustó nada Entonces pues mmm, Vamos a intentar jugarlo otra vez para sacarle el provecho que creo que tiene así que vamos a ello el juego trata de que... bueno, cogemos un ascensor y llegamos a un sitio a un piso equivocado por algún motivo aquí llega el ascensor y en ese piso, pues por lo visto vive alguien pues que no quiere visita, así que vamos vamos a intentar probarlo otra vez porque se quedaron cosas a media aprovecho para saludar a todos los suscriptores y a los nuevos también y aquí pues el, el juego comienza, el ascensor se queda como trabado en el piso 1 y de pronto cae entonces caemos en una especie de, de planta oculta en la que tendremos que resolver algún problema para escapar para resolver ese problema se ha cerrado el ascensor lo que tenemos que hacer es intentar mmm, buscar algo para, para solucionar el problema Se oyen ratas. rata Y aquí hay un muerto Bueno Está todo a oscura Una linterna Joder, qué susto Aquí hay unas madera Que dice que se pueden romper Con una barra ¡Ae! Ahí me ha salido un bicho Y se ha ido para allá el ascensor y dice dice que para tenemos que reparar el generador pues necesitamos una barra y que está ahí hay que está ahí vámonos vámonos y aquí hay un candado el código está detrás de un Armario rojo. Pues vamos a buscar el código. No, pero el bicho estaba aquí. Yo paso echando leche. Pero vamos. ¿Y a dónde voy? Para acá. Bien. Yeah. Vamos a ver. Aquí están las maderas. Y aquí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 no está a gusto con que estemos aquí. Dios, qué susto me ha dado. Aquí está el saco, pero no veo los... Por aquí hay otra puerta. Otra entrada. Es donde fuimos antes. Está el muerto. A ver si vemos las estanterías Dice que está detrás de la estantería Aquí 1990 Vale, podemos ir Al candado Pero queda la barra Uy, que está por ahí Pero tengo que pasar Dios no te pierda ahora esta es su habitación he cogido una barra ahora la madera ¡Uy! una silla roja ¿dónde estoy? está en una puerta que antes se oyó ruido a ver... y la madera Ah, el generador. Y yo me voy para el ascensor. Ostras El ascensor, vamos, no me puedo mover Uy ¿Qué le pasa? ¿Qué? Oh, okay. ¡Vamos! Vámonos! Vámonos, vámonos! Por desea! he tenido que echar muchas partidas para llegar aquí pero los sustos son horribles bueno ya cambia el juego da miedo pero hay algo que no entiendo el bicho no ha visto y no nos mata y hemos puesto el generador y le ha pasado algo y no sabemos qué es. sin embargo lo voy a puntuar yo le pongo un 8 porque al final me deja ahí en duda entonces mmm, es un juegazo para jugarlo está súper ambientado es, cambia totalmente la primera vez que lo jugué que no me gustó y, y nada más decirles que en el canal hay muchos más vídeos de este tipo y y veanlos porque se pasa un mal rato con muchos de ellos analicen las listas de, de producción Saludos a todos los suscriptores y a los nuevos en especial a chile el último ya sabe quién es y, y me ha encantado el juego un 8 sobre 10 así que seguiremos haciendo vídeos de gracias saludos y hasta la próxima